Thank <laughs> you. Tu voz y los cantos de mi ayer Pierdo sensibilidad, cada cicatriz sobre cicatriz. Pierdo sensibilidad, cada cicatriz sobre cicatriz. Pierdo sensibilidad, cada cicatriz sobre cicatriz. Pierdo sensibilidad por tu amor.